Señores, las bullas del día, las bullas del día. Lo que todo el mundo en las redes estaba esperando era la pelea entre estos comunicadores que han surgido en las redes, que son Santiago Matías y su contrincante, Capricornio TV, que tenían como una, una cosita pendiente. Ellos ahí hicieron parte de... como de una pelea, una... Siente, yo creo que siente la presión Santiago Matías de, de, del Chamaquito, sí, de Capricornio. La está sintiendo porque es el, el ¿cómo es? El, el presidente del Bajo Mundo. Es Capricornio y ha salido adelante. Yo veo bien porque eh, las oportunidades es para todo el mundo y el sol sale para todos. Es así. Y ahí ganó la pelea. Capricornio. Yo nunca le había visto la cara eh, como sin la gorra y sin y, lo lente. y sin los lentes. Porque siempre cae una gorra, ahora cae una mascarilla. Y le ganó a Santiago Matías. Mira. Pero ellos son socios. Son gente de, Eso es un negocio, más que todo. Porque Santiago Matías... Vamos a ver, vamos a verlo. De nuevo, se están a los foques le lo están midiendo, Capricornio le tira, le dice que venga, falló, ahí, uff, en la frente, Capricornio, los foques, ahí, Wiu! le dio, la ha sentido, a los foques están preparando un golpe, vamos a ver, ay, le dio a Capricornio ahí, suavecito, pero le dio, uff, se están tirando, Capricornio le está dando, ¡No va a tumbar, película, película, se están cayendo los foques, ahí va a caer. En... Señores, por ahí estaba, ahí, se está colando también. Un saludo a la Vega Mundial, a la Vega Mundial, mi amigo a la Vega Mundial. Sí. <ríe> Ahí estaba narrando, qué bueno que bueno, le diera la oportunidad está y a nuestro amigo. Porque Capricornio le metió la mano de hierro en la barriga. Mírenlo cómo está dando vueltas como un pollo. a apacoteco, vengo ahora. ¿Y qué es, lo que te... ¿Qué, es lo que... qué es lo que este muchacho está diciendo? Tú? hay gente que tiene sí. más número que huevo, huevo. Y no veo por lo conectamos a esa gente para allá, eso, que hay un no, si tiene, tiene tiene su talento eh, nuestro hermano de la Vega Mundial eh, que siempre está activo con nosotros. Pero un buen yo, le, yo sigo a tres gente, Lo sigo a él, te sigo a ti y sigo a Filo y él no tiene los números finos ah, Es que mira, es que, hay que Se de mira, verdad. hay que hay que ser, tener sí, suerte. Eh, me va a dejar hablar o, o me paro de aquí pa irme Oye, no, no, porque llegó llegó sin comer. ¿Tú no comiste? Oye, eh, lo que te digo es que nuestro hermano y amigo Filo tiene los números, pero usted sabe que, que el Wii, U Wii hace otra cosa diferente, que es grabar video y lo sube al Instagram. Lo que hace nuestro hermano Filo y lo que hacemos nosotros aquí es grabar en vivo cosas que ellos no hacen porque no lo permite la policía en La Vega. La bella dice que se le va un avión a la gente cuando el toque de queda y hay que darle a taparlo para que se entren. Okay. Que no es como aquí, porque aquí es, es unos cuantos. Ayer era, era el lunes de viejo aquí. Oh. Todos los viejos que hay en presa, ¿no? Y se tiró uno. Se tiró Señores, uno. ahí estaba la pelea de, de Capricornio. Tanto esperaba. Y Santiago Matías a los foques. Yo, yo puse que, el video. que perdió. No, el video va a final, mi hijo. <risa> <risa> señores eh, ahí oh. está, vamos a seguir